Eh, hola, a mi compañero, ¿qué bien? Ah, eh, pues, ahorita, voy a hablar, conversar un poco de... del conocimiento que tengo por ahora en la Coma de Chiquita sobre la investigación de fauna. Eh, y mi nombre es Isabel González González, soy de la Coma de Chaquita, arriba Atabapo, resguardo indígena Atabapo. Y... Al principio del proyecto, cuando empecé a estar eh, unidos con el grupo del proyecto Sinchi, entonces para mí era un, una, un trabajo cualquiera, pero con toda la ayuda de, del equipo de trabajo, junto a los investigadores, con las capacidades que hemos hecho, eh, entonces he podido entender de qué se trata y cómo avanzamos con el proyecto a través de de la investigación que recuperamos en la comunidad hacia, hacia otros compañeros que tenemos. Entonces cuando empezamos a hacer el transecto eh, no, era, no era tan fácil, sino un trabajo también muy duro, pero como se dice el dicho, todo se puede. ¿no? Entonces logramos a, a abrir la trocha, del transecto, el conteo de animales entonces cada vez que revisamos el transecto cada ocho días eh, si sí podemos mirar algunos animales como el venado eh, eh, como la lapa rastros de dantas en fin, muchas aves también podemos encontrar por allá y con, eh, hacemos eh, con el cálculo de trampas para los que son los chipiros y tortugas, eso fue no, no tan bueno porque no conseguimos una estrategia que, que nos apoya o que nos ayude también en la parte de investigación, aunque sí si hemos podido tener eh, algo de, de, de kakure, no, pero no, pero podemos es, pensamos a, a mejorar también para ver la posibilidad si podemos capturar. Arto chipiro y saberlos controlarlos también y forzar un gran de arena a la nueva, a la nueva generación que viene detrás de traer nosotros y esa es toda mi palabra. Mi nombre es Jaime González, yo vengo de la comunidad Raya. También estoy trabajando sobre el transecto y Cacure y conteo de cachirre. Entonces desde que comencé a, a, a trabajar con con estos a investigadores y también entendí todo lo, cómo se registran los animales, cuánto los pueden comer y cuánto que no pueden comer. Y, y yo sobre el kakure comencé a, a ponerlo en, en, el, en el río. Comencé a contarlo y marcar los cabezones de chipiro. Entonces yo entendí co, co, co, para contar cuánto chipiro hay todo sí, sí. y sobre el transecto también hacemos también la trucha 4000 kilómetros en esa trucha comenzamos a contar los animales cuántos animales hay en el bosque encontramos también así como dije aquí a mí, que encontramos este como se llama danta y venados y pajuil durante todo ese trabajo que hicimos, entendí también todo cómo, cómo se puede trabajar con eso: investigación de todos esos animales, para saber también cómo se maneja eso. Y sobre el conteo de Cachirre, recorrimos 4.000 kilómetros también. Pero ahorita ya no podemos hacer más porque se secó el caño que siempre hicimos con el recorrido. Y no podemos hacer nada ahorita porque se secó el, el caño, donde siempre hicimos el recorrido. Pero ahorita no sé cómo vamos a hacer para recorrer nuevamente. Tenemos que buscar otro sitio. Esa es toda mi palabra, no tengo nada más que decir.